Ahí hay como unas 50 familias ahí en ese caserío y tiene que salir de ahí a buscar casa a otras partes porque por ahí va a pasar la empresa por ahí por ese pueblo ahora lo llevamos allá Estamos, mírenos, observan, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar si nosotros estamos acá? El Estado le está entregando a una ente internacional, porque no es del país, todo lo que tiene el colombiano. Aquí en Colombia todo se vale. Cuando hay plata, nadie dice nada, comienzan de pronto los representantes, los senadores comienzan a molestar, pero los callan. Los gobiernos nunca se han preocupado por por la parte de lo ambiental. Siempre han generado lo que es beneficio económico para ellos. Since recent political and economical evolutions within the country of Colombia, there has been a major change in the value of local exportation of goods. As in many other countries in South America, a race open to obtain the better part of its fossil fuels in the shortest amount of time possible. New transportation networks are being created all over the country for this exportation, but these roads and the industries fueling them are pushing locals aside for a misleading idea of progress. This is the Magdalena River, Colombia's largest river in the backbone of its cultural heritage. Throughout Colombia's history, many towns grew alongside its banks. Later, a railway was created, improving transport conditions along the river and more cities grew along this path as well. After this a highway was constructed, towns flourished. When the country was shook by war, many people were displaced from their homes. They fled from one place to another in the hope to find safety, and after the war, borders opened up for global investors. Nowadays in the Magdalena River, dams are being constructed and enormous land masses are being soaked to produce and sell huge amounts of energy. This phenomenon, together with oil exportation and mining, causes the fish to die which leaves communities alongside the river without food. The railway, once transporting Colombian citizens, is being sold to international companies to transport enormous amounts of coal. The highway has been privatized with plenty of toll booths along it. Nobody stops in the towns anymore. The lanes are doubled, displacing people and demolishing entire towns. The Magdalena is not only the biggest river in Colombia, it is also very significant to the history of its country. In pre-Columbian times, the conquistadors traveled along these waters into the deeper regions of the country and created the first settlements along it, with ships steering nearly a thousand kilometers up and down. From these settlements, roads and connection points were created and cities grew more and more inland. Its importance for the country Has also been the enormous value in providing fish to thousands of families. El río me, a me ha dejado una experiencia muy linda y una libertad muy ejemplar, una libertad muy linda que eso no la consigue uno en ninguna parte. Desde su nacimiento, baña o pasa por 17 departamentos. Esas esa regiones viven del río Magdalena. La mayoría de esas regiones viven es del río Magdalena. Si van a averiguar el patrimonio cultural y el patrimonio artístico, de ahí tienen que buscar en lo que culturalmente representó el río Magdalena para el país. Este es un país fluvial, y es un país fluvial que no es consciente de su responsabilidad con los ríos. Nosotros somos un país pobre que navega en el Dorado. Navegamos en la abundancia más ridícula del mundo. Tenemos de todo y no tenemos de nada. ¿Qué pasa en estos momentos con la represa del Quimbo? Que es la represa más nueva que tenemos en estos momentos en el departamento del Huila. Los niveles de agua del río Magdalena empezaron a bajar muy drásticamente. Otra de las cosas que ocurrió por esta construcción es de que los depósitos de madera que tiene esta represa cuando llenaron la represa empezaron a podrirse, a tener mal olor. Entonces eso hizo que también estas aguas llegaran contaminadas. Quimbo es el pretexto pero Quimbo le quiere aportar a la humanidad y es el caso de Azoquimbo en la medida en que sabemos que la lucha contra el proyecto hidroeléctrico, el Quimbo es al mismo tiempo una lucha a favor de la humanidad contra todo el modelo extractivista financiarista por despojo. En este territorio aquí donde estamos, aquí en este frente antiguamente antes de 7 años esto era una profundidad más o menos de unos 24 brazadas de Honduras y ahora es es que no tiene dos metros el río siquiera de hondo. Todo eso está en una, unas sustancias químicas que eso mata el pescado. ¿Sí? Entonces toda esa biomasa, todo eso está, está pudriendo, desvaneciendo allá. Entonces, ¿qué pasa? Baja ese ácido y ese ácido es el que está matando el pescado. Entonces prácticamente estamos entre la espada y la pared. Primero nos acabaron el río y ahora nos están acabando lo que es la pesca artesanal. Ahí estamos en la lucha a ver qué solución nos van a dar. Sí, esa es la problemática que nosotros tenemos aquí por lo menos más fatal y más grave Porque prácticamente, prácticamente nos van a dejar desplazar de por aquí el río Les dijeron, oiga, venga, yo le compro cara a su tierra. Y entonces hicieron una represa de 8.300 hectáreas o algo así. Betania tiene 7.000 y tantas hectáreas. Y entonces, de pronto, soltaron la, el agua del Quimbo sobre Betania e intoxicó todos los pescados. Todas las represas y todos estos proyectos están ligados eh, también a la utilización del recurso agua y de energía para otro tipo de proyectos. Y allí aparece entonces la discusión de cómo convertir el río Magdalena en una gran hidrovía para trasladar, y lo dicen concretamente, el 80% sería de carbón y petróleo y el 20% de palma africana. In the late 19th century, the construction of a railway following the Magdalena and many other parts of the country was initiated. This railroad came to serve as a much-needed wind of progress, connecting many regions through an equal means of transport and creating a large number of towns growing around its stations. Despite its initial promise, in 1991, The entire passenger network went out of order in favor of highways. The existing railroads have been used by citizens struggling to keep the connections between certain regions intact, but they are faced with a growing number of tracks being reinstated and sold for cargo transport. El tren, ¡ay! ¿Cómo le parece que el único país, el único país en Sudamérica que no tiene tren y más sin vergüenza es Colombia? El país abandonó el tren. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Ante la necesidad de la gente, se creó. Mientras una góndola de carbón de Santa Marta al Cerrejón eh, tiene una capacidad para 50 toneladas, que es lo que mueven allá las multinacionales en la costa, cada góndola con 50 toneladas, cada tren con 100 góndolas, tres locomotoras acopladas, multiplique 100 góndolas por 50, le da 5.000 toneladas, ¿sí? Un tren de 5.000 toneladas, ¿sí? Aquí hay muchas minas cerca, aquí está Drummo, está Glenco, esos son bastantes, hay como cinco, tú eso es de carbón, sí, eso es de carbón Entonces eso pasa por aquí. Ahora lo tenían en restricción por la contaminación que había. Pasaba un tren cada una hora, ya que son 12 horas, pasaban 12 trenes, y siempre son de 120 vagones más o menos. Halfway through the 20th century, an expanding series of highways were being built throughout Colombia, among which the Ruta 45. This road, which starts off in Ecuador, once again largely follows the lines of the Magdalena to connect north to south, and became the longest highway of the country. And as the story goes, it had town after town built along it. As with the railway, thousands found ways to build upon the growing passage of citizens, providing means by which communities could grow. The road and its people grew interdependent of one another. In 2010, another public-private partnership was made with a concession awarded to the Brazilian company Odebrecht for the construction and expansion of the Rua do Sul Highway by which the original route of 45 would be remapped to create a faster traffic current. This is being realized by doubling the driving lanes in many areas. An expropriation of thousands has been ongoing up until today. Many small villages were entirely lost. In some places, the new highway was built to circle around the towns, which cuts off any former interconnectivity turning many places into nothing more than ghost towns. La ruta del sol quedó como ustedes ha visto la película de Car. De Car, de Car es una película de de un carrito ese de juguete. Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Póngale sí, cuidado. Sí. búsquela y mírele y mira mentiroso lo que leí. Que dejaron el pueblo abandonado y ahí nadie entraba. Ahí habían carros que levantaban grúas, había mecánicos, había pintores ¿no? uh -huh. y el pueblo muere. Y el, pela, el carrito, el joven, convirtió en una carretera, en, en pista. Y el, todo el mundo le echaba vaina, lo pusieron a arreglar las calles del pueblo. La otra vía a pasar por acá, todo esto lo van a derrumbar. O sea, nosotros nos van a desplazar de aquí, no sé qué van a hacer con nosotros. Tres reuniones hemos tenido con la Ruta del Sol. Y ninguna de las tres hemos planteado nada, porque todo se vuelve nada. No Nunca han llegado a, hacer una, a reunir el personal completo, siempre son reuniones de 10, 20, 30 personas y ya y siempre reúnen, son los barrios que van a perjudicar con lo de la carretera y ya. Llegaron y tramaron a la gente del, del barrio que iban a comprarle las casas. Hace dos días vinieron, les van a pagar, si les toman dos metros de frente, les pagan los dos metros de la casa, ellos verán cómo se arregla. Si sacan la carretera por allá, esto pierde valor. La vida del, de aquí de Bucconia son los carros. ¿Y usted, qué, usted por qué está luchando? Por la causa que quiere la vía, de la carretera, que no quiere, que, que no, no, lo, no lo va a la vía acá. ¿Ruta del Sol qué es lo que le va a montar a ustedes? Competencia. ¿Cómo le va a montar a la competencia? Montándole eh, estaciones de servicio y y talleres. ¿Y Ruta del Sol tiene que montar eso, eso o no le compete? Eso no le compete a él. La Ruta del Sol dijo, es que no nos han informado, nosotros no sabíamos. Si ellos son los estudiados, son los que han hecho una carrera, ¿cómo no van a saber qué es lo que está sucediendo o qué le va a pasar con estos sitios como el Cerro Los Chivos? Que poco a poco se han ido deteriorando y ya no pueden ni siquiera subsistir. Fue un holocausto económico, eso fue un desplazamiento forzado. Nos hemos dado cuenta es que lo único que quería el Estado o los que estaban al frente era hacer la doble calzada. Echa la doble calzada, todos los convenios, todo eso, quedó a un segundo plano. Ya no les interesa qué pasó con las comunidades. Estamos jodidos, jodidos por derechos. No, ¿Sí? ¿Sí? Este pueblo está muerto. Fui a una reunión a la Lizama. Uh -huh. Nunca le dimos la cara aquí decir voy a ver si cubanos tienen, necesita ayuda un, de aquel pueblo, que hay un enfermo, nunca le dimos la vida. Pero cuando vienen a votar, a pedir los boticos para montarse. Visto? Ay, papito. Y si vienen, vean caramelitos, bien pintaditos, bien, y aquí nosotros comamos, con el perro comiendo mierda. ¿Qué vamos a hacer nosotros los colombianos? Irle a decir al, al extranjero. Oiga, déjenos trabajar, eso es lo que estamos pidiendo. Si le entregaron la concesión, déjenos trabajar, nosotros podemos trabajar. No estamos pidiendo otra cosa del otro mundo. Algo que nosotros podamos devengar un mínimo vital. Mire, da tristeza, muy rico no ir a bañarse acá, pero da tristeza ver el río Magdalena en la situación que se encuentra. Anteriormente, hace 10, 15, 20 años, había pescado por aquí que daba miedo. ¿sí? Regalaban las cabezas de bagre, hoy en día no se puede dar ese lujo, ¿por qué? Porque como todo es negocio, las represas las construyeron no, no para los colombianos, para vender energía para Centroamérica y muchas partes, entonces ahorita ¿quiénes son los que se están viendo perjudicados, directamente los pescadores. ¿Cuántas multinacionales no cogen el agua hoy en día de los ríos, de las cuencas hidrográficas para lavar y sacar oro, para llevarse el oro para otro lado? Nos va a beneficiar en el momento en que nos den empleo, que nos den trabajo. Y la carretera, se acordarán de mí, nos beneficia porque nos van a dar empleo. Pero se llenan los bolsillos dos o tres personas y por allá va, vamos a ver pasar el, el, el, el, el progreso para las otras partes, porque aquí nosotros vamos a quedar a un costado. Va a pasar lo que pasó con los pueblos donde pasaba el ferrocarril. ¿Por qué en vez de construir la autopista, por qué no cogen y rehabilitan el, el ferrocarril otra vez? ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque los dueños de las grandes tractomulas son amigos de los políticos. Y porque da más plata la autopista que el ferrocarril. No es que en el ferrocarril no pueden poner peaje, mientras que en la autopista sí la ponen. cuando usted entra en un proceso de negociación está legitimando que a usted le invadan el territorio usted mismo está actuando y está permitiendo que usted no tiene derecho a vivir en su propio territorio no se puede plantear ninguna negociación con las corporaciones transnacionales porque plantear la negociación significa legitimar lo que llamamos nosotros el estado corporativo el estado no presenta alternativa y cuando las presentas son alternativas de ratico, del momento. Lo que se ha podido venir haciendo es eh, fortalecer el tema de la asociatividad. Los compromisos que tenemos de, de, de sacar adelante a Colombia no pueden estar circunscritos. Arañar nuestro suelo, devastarlo, sacar oro, sacar platino, sacar todas las riquezas que están enterradas en nuestro subsuelo no, no continuemos mirando al gobierno, la responsabilidad está en cada uno de nosotros.